Comandos, lo que están a punto de ver es una entrevista que me realizó el youtuber Raymond Red Así que se las dejaré en la descripción de este video Ya que este mismo video es más o menos como un teaser trailer Igualmente me encantó esta oportunidad Y le agradezco mucho personalmente Pues... La oportunidad Sí, es redundante, lo sé Vayan a checarla en su canal, tiene muy buen contenido Y pues si estás viendo esto Raymond, un saludo Tenemos un invitado muy especial El día de hoy tenemos a Sierra de Segmento Armado que yo pe pensé en hacerlo como un pasatiempo de a subir un video una vez al mes, uno cada dos semanas. Me atropellaron, luego me golpearon y todos sin pensarlo, este, se fueron contra mí. Esta ha sido la lesión más fuerte creo hasta ahora. Algo me golpeó, de repente. Dije, ah, ¿qué, hijo, ¿qué pasó? Ya la segunda, ya vi que venía el golpe aquí hacia acá, me golpeó dos veces. Tengo el cabello largo, pero tengo una cicatriz así y tengo otra de este lado. Uh, tomé la ruta de siempre para llegar a mi casa caminando, se me acerca un joven y yo pues ya sin malicia, yo jamás había pasado por experiencia así, me pregunta la hora ¿Tú te consideras alguien violento a la hora de arrestar a, la, a algún ladrón, algún criminal? Mm. Ay, ¿tengo derecho a guardar silencio? Eddie, vamos por unas caguamas,